Rodríguez, titular de la cartera comunicacional del país, también denunció la utilización de elementos terroristas por parte de la oposición venezolana. Escuchemos cómo lo decía. Tomar unos terroristas con unas tanquetas blindadas de la Guardia Nacional, robarse esas tanquetas, atravesar el puente Simón Bolívar, atropellar a quien encontrara a su paso, asesinar y luego decir, no, fue la Guardia Nacional, fue el gobierno de... ...Nicolás Maduro, afortunadamente, afortunadamente el presidente Maduro decretó el cierre del puente Simón Bolívar y de los otros puentes fronterizos porque ya sospechaba que algo así estaban planeando. En el marco de esta operación de falsa bandera, Venezuela se convirtió este fin de semana en el blanco de ataque de los medios de comunicación del mundo... Las primeras planas de la prensa internacional se centraron en el conflicto virtual. Sin embargo, la verdad es otra. Imágenes de ese momento muestran a grupos de encapuchados armando bombas Molotov con gasolina del lado colombiano de la frontera. Así como imágenes de estos sujetos en el momento en el cual arrojan gasolina al acoplado. Tomas aéreas a la vez, donde se ven los camiones en llamas a no menos de 100 metros de distancia de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Distancia que anula completamente la falsa hipótesis sostenida por la mediática internacional. Juan Guaidó. Iván Duque y el resto de los sujetos que pretenden derrocar al gobierno de Venezuela.